Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarlos nuevamente Estamos en el marco Diálogo, 50 años, el diario Última Hora Hoy con una entrevista de lujo Y hoy también se suma un compañero espectacular Alguien de muchísima trayectoria a nivel periodístico, deportivo El querido y gran amigo Lorenzo Villalba Que me va a ayudar en la presentación de un grande, sinceramente Bueno, eh, la gente sabe, no hace falta presentación Pero hay que contar un poquito acerca de los pergaminos De este tremendo jugador que hoy nos acompaña, Lorenzo bueno, Carlos Alberto Gamarra, señor Fair Play, que, que jugadorazo fue, triunfó en Brasil, triunfó en la selección paraguaya, no cometió infracción alguna en el mundial de Francia 98, tampoco cometió infracción en el siguiente mundial, un crack Carlos Alberto Gamarra, ¿qué tal Carlitos? Buen día. Buen día, un placer retornar acá en casa diría después de tantos años porque creo que hace más de 15 años que no estaba pisando acá el diario, para mí es un gran placer Carlitos, bueno eh, contarnos un poquito acerca de tu actualidad después de tantos años en el fútbol eh, hace poquito yo te venía diciendo detrás de cámara de que te había ligado al mundo del fútbol de salón. Eh, son un fanático de los campeonatos nacionales. Estuviste siguiendo de cerca lo que fue este eh, incidentado campeonato nacional de fútbol de salón que terminó hace poquito con la consagración del presidente Franco. Sí, sí. Eh, yo soy un fan de... Principalmente el campeonato nacional cuando se juega. Para mí tiene, tiene su, su encanto diferente y siempre acompaño. Lastimosamente terminó, terminó mal... Eh, pero sabemos que el fútbol salón es siempre así. Y, pero fue muy lindo, pintoresco y ganó el que tenía que ganar. Aparte del de salonismo, ¿te gusta otro deporte? Deporte de contacto. ¿eh? ¿Llegaste a practicar? Sí, eh, tengo una academia de eso. Si es que el retorno es inminente, hoy sí o sí te voy a volver otra vez a, a, a proseguir lo que venía haciendo. Sí, me gusta el deporte de contacto. Eh, me gustan las la artes marciales mixtas. ¿Ya tuviste la oportunidad de competir? Incluso a nivel oficial, ¿verdad? No, no. no competir, hora de exhibición? No, porque, no. no eh, la mayoría era de eh, exhibición nada más. Entre ahí, con peleadores, ahí aprendiendo. Y había una propuesta buena de Brasil para pelear. Pero justo la pandemia vino y eh, después cayó eso. De no haber sido futbolista, quizás hubiera... ¿Te hubieras inclinado por el boxeo o algún otro deporte de, de, de contacto? Y no sé, no sé, realmente no, no sabría responderte porque esto ya... Eh, a mí el, no es que el boxeo me gusta, a mí me gustan las artes marciales mixtas, la, la MMA me gusta. El, ahí se usa todas las artes marciales, o sea, se usa toda la disciplina del Muay Thai, el, el boxeo, el Jiu-Jitsu y eso es lo que me genera un poco de... ¿Cómo te diría? Me excita hacer eso. ¿Algunos ex compañeros te enviaron un mensaje respecto de eso cuando se enteraron? ¿Qué te dijeron? ¿Te no, habrán hubo, gastado alguna broma no? No, hubo mucha repercusión, principalmente en Brasil, que decían ex compañeros. ¿Cómo él va a pelear si en su vida nunca le, le pateó, le golpeó a nadie? ¿Cómo le va a pegar a alguien ahora? <risa> eh, muchas repercusiones. Lo, mucho te decía, o Romerito me decía, Carlos, dejate de eso, te van a pegar. <risa> <risa> sí, justamente la pregunta que yo me hacía, ¿cómo hace un defensor para no cometer una falta? Ahora, lo tuyo fue extraordinario en, en dos mundiales. Y yo creo primero es una virtud. Yo creo que es más virtud que otra cosa porque... Eh, yo creo de que todos los jugadores que van a jugar un mundial van 100% preparados. Yo puedo asegurarte de que si ese mundial llegue 100% y después el resto vino solo por, por el don que uno ya tiene de por sí, de, de saber leer la jugada, de saber anticipar. Eh, y yo creo que de, de, no, de no ser un, un central fuerte que llega, que golpea mucho, yo creo que también yo recibí mi recompensa de arriba, porque también nunca me lesioné, nunca le lesioné a nadie tampoco nunca me lesioné. Vos te decías eso también, nunca tuviste lesiones de ligamento, de menisco, de tobillo, nada. No, nada, nada que sea de cirugía, nunca tuve. No, impecable, entonces, ¿y eso te sirve también para ¿Eso se debió a la buena preparación física que tenías? O, o, o a qué adjudicarías? Yo creo que adjudicaría mucho la preparación física, eh, lógicamente. Eh, influye muchísimo eso, y además eh, eh, yo creo que en los últimos tiempos también hay muchas lesiones, vemos muchas lesiones porque cambiaron todo, ¿verdad? Cambió, cambió la, los botines, cambiaron, vienen las taquillas cuadradas que muchas veces al girar se traba, eh, el full está mucho más, más rápido, más dinámico, la alimentación es diferente. Yo creo que muchas cosas influyen porque ahora voy de chicos de... 12, 13 años que ya tiene una cirugía de, de cruzado ¿no? justamente tuvimos dos lesiones importantísimas este fin de semana en el fútbol paraguayo es no, una, no. una pena una pena yo vi la imagen de, de, de Erlich y a, nosotros que acompañamos fútbol al ver esa imagen sabíamos que, que sí. era una lesión grave por, por la forma que llegó la rodilla y lastimosamente lo de Huguito Hugo ¿no? sí, Martínez lastimosamente volvió a lesionarse porque ese iba a ser, yo creo que ese iba a ayudarnos muchísimo en la selección ¿Qué se le puede decir en estos momentos tan, tan duros? ¿Qué, ¿Qué palabras serían las, las correctas para tratar de levantarle un poquito del ánimo en este momento difícil que están atravesando ambos? Ay, yo creo que el futbolista sabe sabe que está dispuesto a eso que puede pasar cual, a cualquiera le puede pasar jugando y de ahora es más poner bien la cabeza, eh, dedicarse día y noche a eso, porque eh, yo creo que Ubito, por ejemplo, ya tuvo una lesión, sabe cómo tiene que trabajar para volver otra vez rápido. Eh, no es fácil esperar seis meses, porque lo mínimo es seis meses. Y eh, nada más que eso, ponerse en la cabeza de que voy a volver y voy a volver bien. ¿Y cómo es el campeonato el fútbol paraguayo hoy en día, Carlos? ¿Cómo tomaste el barco? todo ese tema de, de, del arbitraje. Y cambió muchísimo el VAR, creo que cambió muchísimo el fútbol, porque yo no sé para qué tenemos más un... Eh, Leimann, banderilla, como dicen. ¿Para qué tenemos más? Porque ahora ya no levanta más, espera nomás que el VAR sí. le ordene si, fue, o, si es o no es. Y yo creo que seguimos todavía con mucha falencia, eh, principalmente a la hora de... Eh, cuando, cuando hay una falta o el VAR llama pasamos 3, 4, 5 minutos todavía. A mí me parece que ya... Eh, ¿Cuánto tiempo ya tenemos el bar, ¿Tres años? ¿Tres? Sí, sí. Sí, por ahí. Bueno, en tres años deberíamos ya mejorar eso y eh, hacer como hacen los europeos, que en, en menos de un minuto ya resuelven y ya se continúa. Y también otra cosa que, que los jugadores le dejen el al árbitro cuando tienen que revisar el bar, sí. Si nada cambia, nada va a cambiar sí. porque vos le hables al árbitro, anda mirando, anda a mirar. El árbitro del bar de por sí o sí lo va a llamar siempre cuando hay una jugada dudosa. La intensidad del fútbol paraguayo que muchas veces se contrasta cuando haga competencias internacionales, es otro ritmo. ¿Por qué crees que al fútbol paraguayo le, le cuesta mucho mantener esa intensidad que se ve en el fútbol brasileño, argentino? Y yo creo que ya viene de una categoría de menores. Eh, ahí deberíamos ya crecer con otra intensidad, con otra forma de, de trabajo, con otra forma de, de, de darle fuerza a los chicos ¿verdad? cuando llegue a, a profesional tener ese aire, tener esa, esa fuerza y tener esa, eh, esa intensidad que, que todo el mundo quiere, ¿eh? que todo el mundo queremos que alguna vez llegue a nuestra selección ¿eh? lastimosamente lo, nuestros jugadores ya después de ser profesional, irse afuera eh, tiene que irse otra vez primero adaptarse a eso y después para tratar a jugar al ritmo que, que juegan los Argentino, brasileño y los europeos. ¿Por qué en tu época, Carlos, llegamos a, a cuántos mundiales, cuatro mundiales consecutivos? Sí. sí. Y hoy en día estamos sin mundial desde hace tres. Tres ediciones. Tres ediciones. ¿Por qué antes sí y ahora no? Y es muy difícil encontrar la respuesta exacta. Vamos a buscar eh, miles de excusas, de, de motivos, pero encontrarlo no no no va a ser fácil. Eh, yo te diría de la camada nuestra, creo que nosotros nos formamos en el 91 en el sudamericano acá, el preolímpico, de ahí surgieron 4, 5, 6 jugadores que después eh, al, en la siguiente eliminatoria ya, eh, ya estaba todo hecho, se complementó lo, con lo que aparecieron, lo, lo que había ya en la selección y después se fue sumando, cada, cada eliminatoria fue sumando y Después se llegó al tope en donde el último año, la última eliminatoria que que fue la que mejor no fue en el 2010 con Tata Martino, venía una generación que prácticamente todos se fueron juntos y no hubo el recambio, no hubo el recambio y ahí está. Cuando no se hace bien un recambio, esa es la consecuencia que se paga. Esta generación, la actual, ¿cómo, cómo, cómo la ves? ¿Crees que podemos llegar al... Al próximo mundial a clasificar. Pero si ahora no llegamos al mundial, deben matarnos entre todos. Si de 10 tiene que ir 7. Claro. Sí, sí. Prácticamente <ríe> Sería una, claro. prácticamente un regalo es tener 7. Solo 3 equipos tienen que quedar afuera. Eh, yo creo que. Pero mira que terminamos último en la, <risa> la edición. <risa> la edición anterior eh, que eh, la que sí. y la habíamos quedado. No, y. Yo creo que tenemos. Tenemos muchos buenos jugadores. Tenemos jugadores que casi te diría, no todas las posiciones, porque para mí lo fundamental nosotros no tenemos que son los dos volantes de marca que, que le da la contención a los, a los defensores, por eso muchas veces te dice yeah, Junior no rinde, Gustavo no, no rinde, pero cómo va a rendir si todo el tiempo es como si fuese un colador que, que el medio pasa en directo y eh, se sobrecarga sí. demasiado a los centrales, por eso Gustavo Gómez es el mejor central que hay prácticamente en Sudamérica y debe estar entre los en los 10 mejores del mundo y viene y comete errores acá. Comete errores por eso, porque no, no tiene la contención. ¿El último campeonato del mundo cómo lo viviste? ¿La final de Argentina-Francia? ¿Te gustó que haya salido a Argentina, un equipo sudamericano que después de mucho vuelva a la Copa del Mundo a Sudamérica? Sí, yo creo que era la ilusión de todo el mundo. De repente decimos que no me gusta lo argentino, pero eso es una cosa. Pero a nivel de fútbol, yo creo que Argentina merecidamente ganó. Eh, la Copa del Mundo eh, ganó porque tiene lo, lo que nosotros no tenemos tiene medio que que come, que, que te come toda la cancha eh, si, no sé si se acuerdan en el primer tiempo Francia casi no tocó el balón sí. Sí. la presión que ejercía eh, apareció apareció McAllister un jugador sí. totalmente desconocido que no, no, no estaba ni figurado para jugar apareció él y apareció cómo se llama el otro enzo eh, Enzo Fernández, enzo Fernández lo tenés a eso, lo tenían a pared lo tenían a de por la cuña eh, prácticamente cuando, hace, cuando se cansaba uno entraba al otro y era la misma cosa nunca se sintió el cambio y lo dejaron a Messi jugar libre y Messi jugando libre sin preocuparse eh, de, de que tener que retroceder eh, otro jugador hablaste del, del preolímpico eh, ¿cuánto ¿Cuánto ayudó Sergio Marcarían para que esa camada a la que hablaste eh, fuera el cimiento para, para lo que se vino después? Y yo creo que fue fundamental, fue fundamental porque encontró un equipo, encontró un grupo de jugadores que, que quería salir adelante, que quería ganar, que quería levantar el fútbol paraguayo y todos teníamos una misma, un mismo objetivo. Y Sergio, a través de su conocimiento, creo que no encaminó muy bien a eso. ¿no? Estoy hablando del preolímpico del 92. Sí. Paraguay se consagró campeón, si mal no recuerdo. Eh, ¿Y vos fuiste el goleador del equipo? Claro. <risa> claro. <risa> Con cuatro conquistas y cinco, creo que fue Valenciano de Colombia. Segundo fue... máximo goleador del campeonato. Pero cuando vocab... eso no jugabas, un de central. No, no, era volante. Fuiste volante de tus inicios sí, sí, jugué todas las categorías menores de cerro de volante, jugué también profesionalmente de volante, hasta que jugaste de lateral en algún momento dado. ¿no? Debuté en primera de en una Copa Libertadores de lateral izquierdo. Sin ser zurdo, que para vos no, no creo que no, nada. no, no, no significaba absolutamente nada. Yo quería jugar a mamá. Sí. Si me ponía en el largo igual jugaba. ¿Quién, quién, y quién te puso el de central? ¿Qué técnico te colocó de... Eh, Carpellani. Fue con Pablo Pablo? Con Pablo César. Me peleé mucho con él, pero no quería jugar ahí. <risa> pero al final fue lo que creo o, que me consagró. ¿no? Otro que dejó muchas cosas también, supongo, en, en, tu, en tu carrera. Y, y sabemos para la selección paraguaya lo que significó sí. como un entrenador. Sí, es otro de los que, eh, que habría que hacerle, ahora que están vivos todavía los dos, tanto a, a un Sergio como a como a Pablo de la PF la, la, la debería hacerle una, una mención a esa gente porque ha sido muy importante en la evolución de nuestro fútbol. A propósito de evolución, muchos dicen que Kubala también, yo no sé si compartí o no esa opinión, que Kubala, la presencia de Kubala aquí, constituyó... Te estás yo viendo. Creo que, yo creo que es para, para tratar de ocultar la caja que hicieron <risa> nada más eso, porque con Cubala no aprendimos absolutamente sí, nada. Para mí fue Marcarian para, para no, Marca no, no, pero con Cubala nosotros sí. no aprendimos absolutamente nada, no hicimos absolutamente nada con él. Para, eh, puedes preguntarle a todos los sí. jugadores que estuvo en la época Cubala y te va a decir lo mismo. Nosotros no hacíamos nada con Cubala. Eh, no, como hay gente que dice que él trajo ese amor propio que hay que transmitirle a, a los jugadores hacia su selección yo tampoco comparto lo, lo que dice la gente y sí, estuvo muy poco 90 y 95 estuvo muy poco tiempo aquí 90 y creo que fue para la él fue la Copa sí. América de Uruguay sí ah, sí ah no. y 95? 95 95 qué amor propio, ¿no? todo sí. el mundo tenía amor propio ya a esa, a esa camada que nosotros sí. teníamos no necesitaba que nadie le incentive eso porque todo el mundo ya tenía eh, un amor eh, único a la selección cada vez que venía acá se entregaba al máximo y después cada uno retornaba a su club. ¿eh? Claro, es un poco para desmentir lo que muchos eh, opinan de esa manera, ¿verdad? O para contrarrestar esa, esa opinión simplemente. Que Cuba vino eh, implementó el tema de, del horario, que el paraguayo el jugador paraguayo siempre llega tarde a, la, a los entrenamientos. No, no, no, no. En mi época ya no se llegaba tarde en los entrenamientos. No, no. Okay. Nadie llegaba tarde en los entrenamientos. Hubo pensar que es la disciplina que, que tenía don Sergio... ...te, te, te iba a permitir eso... Oh man, sí. Sergio ya tenía un carácter muy fuerte... y Ya, no ya permitía, en el 92... Ya en el sí. 92 y no te permitía... ...en eh, ningún momento llegar tarde... ...que el que llegaba tarde se iba a, tu, a su casa... ...no no hubo nunca eso... ...yo creo que fue fue más por el nombre... ...que todo el mundo piensa de que fue así... ...que vino acá y... Eh, ...le echaba del vestuario a los dirigentes... Eh, ...hacíamos calentamiento... ...y no le dejaba el preparador físico... ...hacía él el calentamiento... Eran cosas particulares que él tenía, pero nada de excepcional de, de, de para que diga de que él haya cambiado algo sí. en el fútbol paraguayo. Se, queja, él, se quejaba, él, se quejaba día mucho. El Mundial 2002 también eh, tuvo la posibilidad de ir Sergio Margarida como ¿Qué pasó ahí? Eh, ¿crees que, yo con, no don sé Sergio... que Yo no sé qué pasó, pero don Sergio venía ya creo que renunciando creo que esa era la tercera o la cuarta sí. vez que, que renunciaba en esa eliminatoria. Venía ya con problemas con con, Con los dirigentes sí. y eh, cuando clasificó, creo que clasificamos en Venezuela, creo que fue Ajá, que clasificamos sí. y ahí me parece que no sé por qué se, se enojó otra vez y presentó la renuncia y increíblemente fue que, injusto eso no, eh, no que, sea, haya, que no haya dirigido el mundial él eh, fue injusto mano. pero es sí. muy difícil vos pedir porque vos eh, primero él no pidió ahí nosotros estando en Venezuela, cuando nosotros cada uno nos repartimos cada uno en, en, en, en nuestros clubes, después nos enteramos de que había renunciado Sí, eso fue un, ¿Un, y un duro golpe. Vino Maldini. Y vino Maldini tampoco en la época fue un técnico que demasiado haya aportado. Vino eh, Maldini, creo que la diferencia con Cubala son, debía ser de que, de 10 años, 10, 10 años menos Maldini. Sí. Es la misma escuela prácticamente y era la, la, la escuela europea que, que por primera vez había entrado acá en la selección paraguaya para dirigir un mundial y era complicado porque mucho no, no, no estaba preparado con eso casi la, la, la, creo que eran dos tres nomás que estábamos jugando en Europa y sabíamos más o menos cómo se practica ahí ¿no? ¿y cómo fue el trato con él? con, sí, con Maldini bien, fue, siempre fue bien, bien el trato con él por, porque él siempre tenía su, su, su traductor es eh, un trato normal, sin, sin, sin problema ¿no? ¿es cierto esa leyenda que cuentan que en el partido contra Alemania, chile ver, lo saca a Maldini eh, y él da la la charla. No, mentira. Esa es historia de Chile otra vez. Mentira. No, no, no, no, para Nunca nada. pasó eso. No, no, no. Nosotros siempre nos... A la salida siempre nos reuníamos y nos abrazábamos ahí y decíamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero de que allá una charla no, no, no tiene nada que ver. ¿Y Pipino jugó un gran mundial aquellos? Pipino hizo dos entradas fundamentales, ¿verdad? Que, que un jugador que nos servía muchísimo, pero... Eh, después de los 20 minutos del segundo tiempo siempre fue su, su gran virtud por la velocidad que tiene y eh, creo que quedó marcado por eso porque marcó esos dos goles que marcaron la diferencia también para nuestro fútbol cómo fue esa ese partido contra francia el 98 y fue un partido difícil, eh, creo que todos, vos seguramente, o sea, lo, si lo, él lo recuerda bien, no él bien. No, es muy joven, por sí, eso no, te, yo tenía 6 años. Por eso te digo, no sé si recuerda bien, pero fue un partido duro en donde y, tarde o temprano eh, íbamos a recibir un gol. no Si es que el partido terminado a los 90 era aguantable, pero... Eh, parecía que jugábamos contra una pared, sacábamos y venía, sacábamos y venía, eh, era era solo cometer un error y era gol de Francia, no teníamos esa fuerza para, para enfrentarlo de igual a igual, ¿no? Si, no es, nuestra carencia siempre fueron los creadores en el medio y, y tener buenos atacantes en la época, atacantes rápidos. ¿Alguna vez te cruzaste de vuelta con Lauren, el, Lauren Blanc, el autor del gol de No, Francia. sabes que nunca más me crucé con él. <risa> ¿Quedó esa imagen de Chilavera alzándola a ustedes después del gol? ¿Estás el batir, lesionado o es sol? ¿Verdad? Sí, yo me saqué la clavícula. Ah, la estaba lesionado, sí. ¿Ya no habían cambios? Había, no me quiso cambiar. Ah, sí terminaste. No me quiso cambiar. Nomás, ah, pero vos pediste el cambio. No, no me ah. a pedir un cambio en un mundial. <risa> ¿Qué? No se puede, si te rompes la pierna sí, pero sí. el brazo no, eso se aguanta. Vos, eh, todo, eh, habla mucho de, de amor propio en la selección y ahí, ahí está precisamente una prueba. Y son las pequeñas pruebas que uno creo que da por, por, por su selección o, o el orgullo, el amor propio que cada persona tiene, ¿verdad? Porque yo creo que eh, en esa época principalmente nosotros no queríamos perder. Eh, podíamos perder, pero no, no lo queríamos hasta el final, luchábamos. Y nuestra meta era siempre, sabíamos todas las limitaciones que teníamos, porque era un equipo limitado no era un equipo que tocaba bien a la, a, la, a la pelota, pero nosotros sabíamos que con una pelota parada podíamos ganar el partido, y cuando metíamos un gol era acabado el partido sí o sí acababa el partido ya ¿Cómo fue ese vestuario después de la derrota con Francia? Y fue un silencio fue un silencio de, de durísimo cada uno entraron, a a uno en la ducha llorando, otro agachado todo el tiempo llorando y fue duro porque es por lo menos si te daba esos dos, tres minutos para vos mover la pelota e intentar uh -huh. por lo menos eh, pasar la mitad de la cancha y eh, hacer una. Pero que te hagan el gol y que de repente ahí boom terminó todo, es fue lo más horrible que viví en mi carrera. Los tiempos suple suplementarios, ¿qué te parecen? Jugar otra vez 30 minutos después de los 90. ¿El futbolista está preparado para, para cumplir físicamente con esos 30 más? Está preparado. El, yo creo que el 90% del futbolista está preparado para, para pero, jugar más que eso. Pero se suelen ver gente tirada y con calambre. Y, sí. y el fútbol, la intensidad del fútbol prácticamente se reduce, no sé, al 50%. Yo no sé si se reduce, porque estos últimos que vimos eran intensos los últimos eh, del Mundial. El, de la Argentina, al menos. Fue súper intenso y ya era el último partido. O sea, el cuerpo está preparado. Muchas veces... Eh, llega, llega, uno llega a tener calambre, llega a, a sobrecargarse alguna parte del, del músculo, pero se aguanta. Hay pregunta de los oyentes también. Eh, ¿Cuál fue la etapa más difícil que viste con la selección? La etapa difícil. yo creo que fue con, con, estando con Maño las críticas que recibía Maño para Alemania 2006 para Alemania 2006 de que no que le jugábamos que éramos que jugábamos muy defensivos pero era la forma en que jugábamos siempre yo no sé por qué la gente quiso cambiar radicalmente eh, la forma de jugar de, de eh, la que nos dio eh, llegar a, a tres mundiales quería que cambiemos eso y no eh, yo creo que no era Maño el problema éramos nosotros que era el sistema que jugábamos que sabíamos jugar y este, con lo que estábamos más seguros en un partido eh, para mí no no no fue de, no fue culpa de nadie, pero fue esa época la más dura porque escuchábamos mucha crítica y nosotros hasta inclusive yo una vez creo que después de un amistoso yo me discutí con Arturo de venida de Argentina de Rosario que nos vamos un amistoso Arturo y dije, sí y le dije que le dije que igual nomás que loren, lo que quiera, vamos a jugar así y vamos a clasificar otra vez y clasificamos otra vez era el objetivo y lo hicimos otra vez. Eh, ¿Puedes hacer un podio de los técnicos, de tus técnicos? ¿De la selección? De la, de la selección, sí. Y yo lo pondría uno a Pablo, ¿verdad? Eso sin lugar a duda, Carpegiani, por, porque marcó mucho, porque fue el primer mundial nuestro después de... Creo que fue 16 años, ¿verdad? O sí. Algo así. En el 86, sí. el último. Eh, 12, y, 12 años. 12 años después y después... Eh, después lo pondría a, a, a eh, Don Sergio, Maño, que fueron gentes que, que aportaron muchísimo a nuestro fútbol por, eh, a, por muchos motivos. Algunos por su bondad, otros por la capacidad que tiene, otros por la forma de conducir a los jugadores. Maño era una persona excepcional. Maño era una persona maravillosa. Era más, era más que, para nosotros era más que un entrenador, era como nuestro padre. Señor que sabía tratarle a los jugadores y lastimosamente ya está descansando en pan. Una pregunta que siempre se hace en, la, en el ambiente popular eh, de lo que fue tu, tu paso por Olimpia: eh, ¿Vos tenías intención de venir a terminar tu carrera en Cerro Porteño? y los dirigentes se lo saben, yo hablé con ellos así es que, esa es otra historia el pedo que todos tocamos siempre, 50 veces conté <risa> la misma historia, ellos no me quisieron ni me, me ofrecieron otro lado me pusieron un papel en blanco en otro lado para irme y yo no vine más para jugar por, por dinero claro. yo quería jugar solamente un año y jugar en el club que, que me dio nacer y no, no me dieron la oportunidad acá, bueno la pregunta sí. del de de oyente <coughs> es, eh, ¿cómo se esta pregunta eh, ¿Vos sos cerrista, Carlos? Sí, soy cerrista. Cerrista. Sí. Uh -huh. Pero profesional al 100%. Sí, jugó un partido. somos eso me acuerdo este, vez que le ganaron a cerro, con el gol del toro. Había <risa> sido una de las figuras Que al partido, recuerdo, 2007. No, eh, y sí, pero uno tiene que saber de que el futbolista tiene que ser profesional, o como cualquiera de ustedes también. si acá te te ofrecen, te cuadruplican tu, tu <risa> salario te vas a ir a otro lugar. O sea, es así nomás. La vida profesional de cada uno, eh, no creo que los otros tengan que siempre reclamar, reclamar, por eso yo siempre digo, eh, ¿por qué reclamar? Porque se fue Barreto, se fue inciso, lo no fui yo, un montón de jugadores que fueron a la Olimpia, o de la Olimpia vinieron a hacerlo, eh, yo no escucho que los olimpistas digan, ese fulano es así, así, solo los cerritas lo que siempre reclaman. Pasó con Mauro Mauro Caballero, eh, ídolo de Olimpia. Fue un, un tiempo a Cerro, después volvió a Olimpia y... Eh, y Nelson Celaya también. Muchos, muchos nada, casos. Sí. Hay muchos casos, solamente que eh, somos algunos, más, somos sorteados. <risa> ¿No volviste nunca a, a la nueva olla? O sea, a la cancha de Cerro. Sí me fui a ver un partido corintia Corinthians-Moraní ahí. ¿El partido de Cerro no? No, no, no. No soy lo de irme a la cancha. Ah, no. no soy de irme a la cancha esa vez me fui porque pido al presidente del Corinthians que le acompañe nada más. No, yo los únicos partidos que me voy a ver es de la selección cuando juegan. ¿Qué contacto tenés ahora con, con la gente del fútbol? ¿Te estás dedicando al periodismo en estos momentos o, o no, Carlos? No, no sé si es dedicarme, <risa> pero eh, estoy trabajando ahí con, con la gente ahí, con Compato. Eh, y, y me gusta un poco analizar los partidos, ver. Eh, pero estoy, ahora mismo estoy totalmente fuera de, de lo que sería el fútbol. No, ¿Nunca nu, nunca pensaste en, supongo que a esta altura de tu vida ya no era, meterte a entrenador? No, nunca pensé ni... Y si Dios me permite, mantengo mi palabra Nunca voy a ser entrenador ¿Y ¿Por, presento, ¿Por qué? ¿No es entrenador? No, ¿Por qué? entrenador se sufre mucho Imagínate la convivencia de, de a dos ya es difícil <risa> Tener que mantener las 30 tipo, felices No debe ser fácil Para mí no debe ser fácil la vida de un entrenador que, Tienes que gustarte mucho Y eh, tienes que tener mucha paciencia Para, para enseñar Porque no tener, Tiene que ser una vocación eso porque no es fácil, porque no es solo tener problemas adentro de, de tu vestuario, tener afuera miles de personas que objetan tu trabajo, si le gusta a uno no le va a gustar al otro. Nunca le vas a conformar a todo. Aquí Mariano Gatti de Lambaré pregunta, ¿estás de acuerdo que el mejor equipo no lo hacen los jugadores de estrella, sino la unidad del equipo, la sede victoria? Pero ese es categórico. Eh, si no te y Bueno, y eso es lo que nos está pasando a nosotros en Paraguay, que vemos que nuestros jugadores son figuras jugando afuera, vienen acá y no le ganamos a nadie, no le ganamos a nadie, ¿por qué? Porque no tenemos equipo, equipo no tenemos, tenemos jugadores, pero no tenemos equipo. Pero siempre costó más conformar una selección que, o sea, generalmente viene de buena actuación en su equipo, viene a la selección y me parece que el rendimiento no es el mismo, supongo que es porque no hay un tiempo de entrenamiento y una serie de cosas, pero ese es eh, eh, eh, eh, también categórico, ¿verdad? Que eh, los equipos siempre te van a rendir más Porque ahí trabaja el año entero Y acá tenés que venir y tenés que venir ya con la con el chip cambiado eh, Con la cabeza totalmente metida en lo que, que va a ser el, el partido Que vas a jugar después de tres días que llegaste Y hay también varios factores para, para que se arme un equipo Pero nos, nosotros nunca armamos un equipo Ahora yo no sé también... Si no incluye, no, no incluye mucho ahora, por ejemplo, ¿cuántos partidos ya tiene dirigido Barros Esqueloto? 6-7. Por ahí. Nunca presentó un mismo equipo, siempre cambió cinco o seis. Ahora va a cambiar otra vez la misma cosa. No tiene una base. Hay que tener una base y ir cambiando vale. uno, dos, tres jugadores como máximo. No puede estar cambiando seis, siete jugadores. Nunca vas a encontrar el equipo. ¿No te gusta cómo está trabajando Barros Esqueloto? No me gusta la forma de. Eh, eh, eso que te digo no me gusta. No me gusta los. Eh, los cambios que hace, porque demasiados cambios hace cada partido, te cambia 7, 8 jugadores y no vas a encontrar nunca el equipo así aquí preguntan también acerca de un partido muy recordable de la final de los Juegos Olímpicos 2004 contra Argentina fuiste uno de los experimentados de ese equipo, de los tres experimentados junto a Enciso y a Cardoso sí. la, la final la perdieron por un gol de Tevez exactamente, pero esa vez eh, Pepe no jugó con nosotros en la final eh, creo que fue fundamental eso sí. era el atacante referente con experiencia que ya teníamos Estaba teníamos otros pero eh, Pepe era lo, el, el, la fuerza que teníamos adelante, fue un partido duro, difícil jugamos con una Argentina prácticamente con mitad de jugadores de la selección mayores sí. y se la aguantó bien, pena que nos hicieron un gol medio que en un error nuestro ahí y a partir de ahí es más, fue tratar de empatar. Tuvimos la oportunidad, pero no suprimos aprovechar. Y fue una limpiada para mí fantástica para Paraguay porque... Histórico. Sí, porque yo me acuerdo, nosotros nos fuimos. Eh, la primera, jugamos la, la primera ronda que teníamos que jugar para clasificar. Eh, cuando se dio cuenta la PF que íbamos a clasificar, tuvimos que mandar otra gente, pues no teníamos más camiseta. porque... Nos mandaron justo la camiseta para volver otra vez en la primera ronda. Tuvo que irse Alberto Vera. El finado Alberto Vera Qué tuvo que irse casa. y se quedó de polizonte dentro de... Conseguimos meterle dentro de la Villa Olímpica, pero nunca más pudo salir porque si le agarraban se iba preso. Se quedaba encerrado <risa> en la utilería. O sea que no había mucha confianza en la selección. No, no entonces, hubo ¿eh? absolutamente confianza. Ni una confianza no hubo. Solamente fuimos esos chicos que... Clasificaron acá eh, Emilio, todo, pa, eh, Ganso, todo eso, eh, Julio. Eran chicos caraduras que consiguieron lo clasificar acá eh, jugando con ese amor propio que necesitaba. A Brasil le eliminaron en, Exactamente en Chile. Exactamente, para, para eliminarle a Brasil. Y con eso nosotros llegamos, llegamos lejos. Nadie creía que íbamos a llegar, pero es el ahí está la, la medalla esa que va a costar mucho superar eso eh, esa, esa ese, ese ese triunfo está en tu podio ¿qué otros triunfos pones en tu en tu podio? a nivel de equipos para mí bien, pondría a, a, tengo un campeonato con cerro eh, tengo un campeonato brasilero también con con Corinthians. Con Corinthians. Te Ay, quieren mucho ahí. O sea, y, todos los equipos, pero y, en y te, Corinthians tenés un palmarés individual así impresionante en Brasil. Acá también ¿verdad? No, ¿cuál es el que el que más te el que más cariño, el que, que más cariño le tenés? Y es muy es muy es muy complicado ahora, pues siempre me preguntan de qué equipo sos de de, de Brasil. Brasil. <risa> y yo jugué en cuatro equipos muy grandes en Brasil. Internacional primero. Sí. ¿Corinthians, sí. Flamengo y Palmeiras? Palmeiras, sí. Todos grandes. Los más grandes. Sí. Pero yo tengo un cariño muy especial hacia el Inter porque fue mi primer equipo en Brasil, ¿verdad? Pero no, no puedo tampoco negar que el que todo me dio fue Corinthians. Corinthians fue para mí el gran paso que tuve por, por Brasil. ¿Y tu paso por Italia cómo fue? Fueron tres años. Fueron buenos, tuve muchos problemas al comienzo porque eh, cuando me contrataron yo tenía eh, yo tenía todavía eh, un año de contrato con Flamengo Flamengo me había prestado a la ECA de Grecia y se había hecho mal el contrato y había una forma de sacar el pase entramos, eh, entramos en, tipo, en una, una demanda con Flamengo para liberar el pase, no me liberaba, no me liberaba comenzaba el campeonato italiano y yo estaba inscrito pero no estaba liberado, no podía jugar me quedé casi eh, tres meses después más o menos conseguí sacar mi pase de Flamengo y después eh, mi pelea para jugar, jugaba algunas veces algunas veces no, no fue tan fácil porque ahí también eh, hay un factor que, que incluía mucho prácticamente en todos los sudamericanos cuando veníamos a jugar en la selección, volvíamos allá y todos nos sentábamos en el banco porque fue el viaje largo que teníamos Jugaban los europeos que estaban cerca y en, e en esa época también el campeonato italiano era uno de los más fuertes que, a que había a nivel mundial. Sí, eh, recuerdo a don Luis Cubilla que jugador que iba a selección, iba al banco en Olimpia, en la época de la Olimpia. Esa <risa> <Pero>, eh, <risa> ya es otra historia porque <risa> ellos están acá, juegan o sea, acá. Nosotros teníamos que atravesar todo claro. el charco, como se dice, <risa> y perdías un día entero en el viaje. Y muchas veces llegas cansado y el, eh, ellos siempre preferían ponerle a los que no, eh, no jugaron, o los que jugaron en Europa y viajaron una hora. ¿Costaba a la hora de adaptarse de un fútbol a otro? ¿En Brasil, por ejemplo, te costó lo, en Inter los primeros No, momentos? no, en Brasil no me costó absolutamente nada, absolutamente nada. Me costó mucho en Italia porque en Italia en la época eh, todavía estaban con la, la vieja escuela de él, del, del tener blindado la mitad de la cancha y atrás. El y Catenacho. El Catenacho, sí. Famoso Catenacho. Y a mí me costaba mucho agarrar la pelota y chutar para el frente y salir a presionar. Yo quería salir jugando y ese fue creo que los primeros errores que cometí cuando llegué en el Inter. ¿Y ahí con quienes compartiste que te hayan sorprendido? Habló en, en, en los entrenamientos, jugadores que eran top. En ese no, momento. yo tuve muchos jugadores top conmigo. Eh, Adriano en su mejor momento, Vieri, Stankovic, eh, Bastistuta, Zanetti, o sea, había muchos jugadores, ¿sabes? era una, una legión de, de jugadores de extranjeros y como 10 argentinos creo que había en la época que yo estuve. Para vos, ¿quién fue el mejor jugador con el que jugaste? O el que marcaste, <risa> y o... Oh. <risa> hay muchos buenos jugadores es muy difícil decir jugué con uno porque eh, hay tanto que va a ser injusto, verdad, decir jugué cada uno en su época yo creo que uno agarra jugadores que son fundamentales en un equipo y se marca a muchos jugadores que juegan muy bien a mí me tocó marcarle a Drobá, a eh, a Ibrahimovic a muchos jugadores, a Adriano a Ronaldo, a Ronaldinho o sea, son jugadores que cada uno con características diferentes y momentos diferentes. ¿Y tu mejor pareja central? Si no me decís. Allá, <ríe> si no te digo si, Chito, si no me, <ríe> me va a pegar. <ríe> no, y, eh, Chito siempre fue. Con él nos mirábamos y sabíamos a quién teníamos que pegarle. ¿no? <ríe> Bueno Carlos, eh, hablamos de todo un poco, no sé si hay un detalle más que te gustaría agregar a esta charla, de tu actualidad un poco, me decía de que no, no, no extrañas jugar al fútbol. No, no, no, para nada, no extraño absolutamente lo que es fútbol, eh, juego una vez por año, si es que juego, eh, así partido de, eh, alguna vez cuando alguna gente necesita y te pide, me voy a jugar eso, me, normalmente me voy a jugar en Brasil, eh, no juego como veo que mi compañero todo el mundo juega una vez por <risa> semana, no, no, no, no me gusta, no quiero lo jugar. Me, me voy a mirar alguna vez cuando juegan, pero para jugar no. Pero a muchos les afecta a Carlos, a muchos jugadores les afecta sí, el, el, el, de el dejar la, la profesión. Y sí. Yo no sé por qué eso, porque yo me preparé tanto para dejar, que llegó un momento dado en donde ya no quería más y ese fue el momento. Yo vine... De, yo tenía un año más, después del Mundial de Alemania, tenía un año más de contrato con Palmeiras. Y rescindí el contrato porque yo dije, no quiero jugar más. Vine a, acá a Paraguay y una semana después comenzó el problema. <risa> yo buscaba mi espacio, buscaba esos horarios que siempre tenía. Y cuando iba a salir, eh, me voy contigo, eh, me voy contigo. Y dije, o juego tras un año, preparo la cabeza o me separo. Eso fue lo primero que dije porque no, eh, no era fácil. No, no, no fue fácil al comienzo. Y después cuando me, me, me fui a al Olimpia, eh, me preparé ese año entero. Y cuando terminó eso ya tenía un trabajo. que yo creo que lo que falta para los jugadores no tener ese, ese problema de dejar y no hacer eh, nada. ¿eh? No, hacer, no hacer nada lo que te mata. Hay que hacer algo, hay que salir a, a trabajar en algo. ...o seguir en el fútbol... Para, ...para olvidar eso rápido... ¿Qué proyecto tiene actualmente Carlos? Y ahora me voy a jugar en Paraná... ...y eh, un presidente de Cascabel me llamó... ...quiere conversar conmigo y dice... O sea, ...de repente me voy a trabajar con él en Cascabel... ...el que está jugando el campeonato... ...ellos juegan el... ...el campeonato de primera de toda la región de Paraná... ...juega contra Paraná, Curitiba, todo eso... ...voy a ver si... ...trabajo con ellos... ¿O qué me, quiere, qué me quiere proponer ahora? ¿Qué le falta a Cerro para ganar la Copa Libertadores? Le falta dirigente. Le falta dirigente porque yo no yo no entiendo cómo Cerro puede continuar así. Eh, vos podés no ganar la Libertadores. tenés que tener un equipo que por lo menos te llegue a cuarto de final, a semifinal. De, después de repente te ganan porque tiene más equipo que vos. Pero Cerro todos los años parece que prepara un equipo y nunca llega. Yo no sé quién fue el inteligente que contrató a varios jugadores ahí que están actualmente en Cerro. Que no sirven. Que no sirve para Cerro ni en el campeonato local. Imagínate para una Libertadores, ¿no? Para mí, los que le aconsejan al presidente ahí, tienen que volar todo de esa entidad para que Cerro mejore. ¿O sea que te parece que este equipo no tiene futuro en la Libertadores? ¿Cómo le ganas a los brasileros con ese equipo? ¿Algún equipo paraguayo tiene esa posibilidad? Para mí, durante, para mí que en, durante por lo menos cinco años, eh, va a ser muy difícil batirle a los brasileños, ni los argentinos, ni menos nosotros, por la forma que los brasileños contratan y traen jugadores de Europa. Hay mucho poderío económico ahí. Sí, hay mucho poderío económico y si, si Boca o River no encuentran un equipo eh, fuerte en el momento, va a ser muy difícil de ganarle porque... Eh, se hicieron demasiado fuerte y hay, hay dinero, hay mucho dinero. Carlos, eh, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Tenés negocios? Hago hasta misa carlito. <risa> no, de todo un poco. Ahí, ahí, entro a Pasadas perros? Sí. <risa> Pero tengo mis cositas que hago y me metí también con, con la gente ahí. Trabajando de, de periodista ahora, voy a sacar el trabajo a ustedes. No, pero es, muy, es muy lindo escucharte, Carlos. Es lindo ese mundo, es lindo porque al comienzo, cuando trabajé con Marcelo en, en una de las emisoras ahí, al comienzo me costó, un, me costó bastante porque eh, de que te hagan preguntas... Al vos hacer preguntas <risa> totalmente diferentes <risa> Y tener que encontrarle la forma de, Y el comienzo no fue fácil, pero ya, nos vamos adaptando Por suerte, si, siempre tuviste buena relación Con la prensa Fui, suerte, Fuiste siempre accesible Nunca tuviste buena, un buena con onda. Onda. creo con que nunca, No, cruce, no, cruce ¿no? fuerte Con no, Arturo que cruce, mencionaste Sí, verdad, pero de con algunos sí, pero cruce así de frente No, no nunca eh. por, por radio, que todo el mundo se entere Por algo es el señor Fair Play ¿La política de Ingeniería Sagrado o no? Ni un poquitito me interesa. ¿Nunca te ofrecieron? Muchísimo me ofrecieron ya, pero no. No, no, no está. Creo que estamos en nuestro peor momento en eso no, y no me quiero meter en eso porque. Eh, yo creo que la gente acá cuando te va hacia un color o te inclina hacia un color eh, y apóyate del otro lado comienza a marginarte y así está muy bien que, que todo el mundo te, te quiera sin, sin que haya colores. ¿no? O sea que nosotros del partido de tu apodo. Yo no estoy ni afiliado. Sea? ¿Cómo te trata la gente? Lo en la mucho, calle ahí en CACUPE, yo fui testigo en el Campeonato Nacional. Sí. Lo que, foto constantemente. Y siempre accedí de muy buena manera. En ningún momento largaste las caras. ¿Te gusta el cariño de la gente sentir? Las fotos, esos detalles. O hay un momento de que... No, no, no, no. Hay que aguantar todo. Hay que aguantar todo. No, no es ni aguantar porque yo creo que... Te lo Sí, es, es mucho mejor que te, te pidan una foto y que nadie ni te mire eh, yo siempre digo hace que el reconocimiento de la gente es lo mejor que uno puede con quien uno puede quedarse después de haber jugado al fútbol y mira que yo hace que 15 años ahí pues, ya paré. con más el año con tus <risa> con quienes fueron tus compañeros en la selección y los clubes que queda esa amistad o, o una vez que termina el Termina el fútbol, ya se termina todo. No, queda una cierta amistad con algunos. Así mm -hmm. que muchos fueron compañeros y algunos fueron amigos, ¿verdad? Dentro del fútbol. Y hay, hay compañeros que siempre hablamos, siempre nos llamamos, cuando uno necesita de algo, ¿va? nos llamamos. Tratamos ¿Qué amigos te dejó el fútbol? Muchísimos. Muchos amigos me dejó el fútbol. Que es la, creo que es la mejor parte, es esa, la amistad que te, que te deja el fútbol por, por toda parte del mundo. Carlitos, te agradecemos por tu tiempo. Aquí el compañero Lorenzo te va a regalar el flyer que tenemos ahí. Por favor, si le podemos hacer entrega de recuerdos para que vaya a colgar ahí a, a la casa. ¿Recordás? Eh, Tengo entendido que esto fue un gol. Seguramente. Sí. Sí. Ahí está boca llena gritando. Si podemos es mostrar también fotaza. un poquito. Estuvo como invitado en marzo 20 de 2023. En diálogo H 50 años, Carlos Alberto, el Colorado Gamarra. Carlitos, muchísimas gracias sinceramente por estar aquí con nosotros. Y bueno, espero que la haya pasado muy bien. Muchísimas gracias y eh, feliz 50 años a este diario que, que marcó historia, porque fueron, creo que con esto nosotros comenzamos, ellos fueron los que más nos empujaron cuando comenzábamos, ya me acuerdo de eh, la época de Robert Singer, sí, mi jefe. Exactamente, de esa época, fue una época gloriosa de nuestro fútbol y que sigan, que cumplan 50 años más muchísimas gracias gracias Carlito ¿eh? gracias Lorenzo también estuvimos en ¿sabes? diálogos allí con UH 50 años del diario última hora de nuestra parte agradecerles nosotros la próxima semana vamos a seguir con las notas en diálogos UH 50 años esto es un marco eh, conmemorando los 50 años del diario última hora gracias también al amigo Luciano que estuvo allí eh, trabajando muchísimas gracias sinceramente nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí en diálogos a través de la página de última hora hasta la próxima gracias qué lindo está esto espectacular me faltaban los...